En la ciudad de Catamayo se realizó una reunión de trabajo organizada por la Agencia Nacional de Tránsito. El arquitecto José Sánchez, concejal del Cantón Catamayo, nos da a conocer quiénes asistieron a la reunión. Diferentes delegaciones de cooperativas de transporte, contamos con, con este, operadores de la provincia de Loja, también hubieron de otras provincias, Este como autoridades, pues delegado, a nombre y representación del alcalde y de todo el equipo de concejales, pues me visita y asistí a la reunión que fue el día 7, de, 7 del presente mes y año, donde pues tuvimos la presencia del coordinador nacional de gestión y control de la Agencia Nacional de Tránsito, Sixto Eras, como máxima autoridad que estuvo presente en la reunión. También estuvo presente el, el ingeniero Pablo Carrión, que es este, el coordinador provincial de la Agencia Nacional de Tránsito. El, el doctor Napoleón Cabrera, que es de la Unión Nacional de Cooperativas, y la las señora Jacqueline Velázquez, que es presidenta de la Unión de Cooperativas de Catamayo. Este, y mi persona, pues también formé parte de la mesa directiva de esa sesión, donde pues el, el, principal, este, el principal objetivo de la reunión era que todas las cooperativas de aquí del Cantón este, den a conocer sus sus inquietudes, sus problemas que vienen presentando como, como parte de transporte organizado y el transporte legal. Uno de los pedidos es que se incremente el control policial y se dé cumplimiento al plan de movilidad del Cantón Catamayo. Uno de los tres este, requerimientos que, que solicitaban pues, las, lo, las diferentes operadoras de transporte aquí del Cantón era pues, que se intensifique lo que son operativos de control por parte del de la policía nacional, pues, ya que aquí no contamos con, agencias, con, con policías, pues de agencias sí. de tránsito, digamos, entonces la competencia la tiene la policía nacional, entonces ellos pues solicitaban al coordinador este, nacional que se haga, que se intensifique los operativos de control de lo que es el, este, el transporte ilegal, también pues hacían ellos este, eco al, al plan de movilidad urbana que se encuentra aprobado aquí en el cantón catamayo que eso es competencia directa del, del CAD municipal pero es competencia también hacerlo cumplir a este plan mencionaban también pues los dirigentes de las cooperativas que no se está dando fiel cumplimiento a este plan entonces pues como como autoridad como representante yo pues manifesté que se que se iba a revisar y se iba a, a, a ejecutar este plan de este plan de movilidad que está aprobado ya en el cantón catamayo otra cosa pues también que ponían de manifiesto era que, que se revisen con los permisos de operación y que se dé el cumplimiento a las paradas establecidas de cada, de cada operadora de transporte, pues eso les ha generado pues, inconvenientes en, en cuanto a las paradas y en cuanto a las plazas de trabajo de cada operativo. Eso eran los requerimientos y las tres... Las tres este, los tres operativos que se tendría que emprender, uno por parte de la policía, el otro que sería por parte nuestra, como gad para regular el uso del suelo que ya está establecido en el plan de movilidad, y el otro que sería pues, por parte de los, de los jefes de vigilancia de cada uno de los operadores para que se dé cumplimiento a los permisos de operación de cada una de las, de las cooperativas. Sobre el rumor, ¿qué se quiere conformar una nueva cooperativa de transporte en el Cantón? Este, en cuanto a la inquietud, pues son rumores que se ha escuchado ese día, incluso yo no había escuchado esos rumores de que se tiene la intención de crear una, una cooperativa de transporte adicional aquí en Catamay. Este, bueno, y aquí yo quiero ya hacer un llamado de atención, pues también que, o sea, que este, esto no pase de ser un rumor porque, además de afectar directamente a la, la clase, pues, la clase del servicio de transporte que ya tenemos aquí nosotros, que son las camionetas y, y los taxis, que a mi pare, a, para mi parecer ya son suficientes para, para, este, para atender la demanda de usuarios de aquí del Punto Catamay. Otra que si se piensa en una cooperativa pues de tris y Motos sería un poco retroceder el adelanto que como ciudad ya hemos logrado. Hablo pues de, de que una cooperativa de tris y Motos pues además de atentar pues al trabajo organizado pues, que tienen ya aquí establecido este, atenta también a lo que es este, la el orden de la ciudad, la, la vialidad, la imagen urbana incluso, la imagen que tiene, que, tiene la ciudad, que tiene nuestra ciudad. Estamos para cada día ser mejores, entonces si sí haría pues, un llamado de atención de que esto no, no se proceda, no, no pase el rumor, porque si bien es cierto, pues también los, los los dirigentes desde las cooperativas también mencionaron esto, que ellos pues están ya en una, en una posición de que no, no se permita esto, porque pues les, les afectaría a ellos también pues como, como transportistas. El concejal José Sánchez manifiesta que ha sido un pedido a la agencia de tránsito que se realice otra reunión, pero obteniendo ya resultados. Cuando se me dio la oportunidad pues, de tomar la palabra en, en la mesa directiva, en la sesión, pues yo le le pedí pues, que se comprometa públicamente al Director Nacional de, de Control este, de la Agencia Nacional de Tránsito pues, que esta no sea una primera reunión y que no sea la única tampoco. Y que después con, lo, con el ofrecimiento, porque ellos hicieron el ofrecimiento de que se intensificarían los operativos con entes externos al cantón para que se maneje con la mayor imparcialidad posible. Y pues yo le manifesté pues, que sería bueno de que se mantenga otra reunión ya con un poco de resultados de la acción de, de como ellos como ANT ya han realizado. En lo que me manifestó pues que o sea, todos estos inconvenientes también de, de creación de nuevas, nuevas cooperativas, nuevas, nuevas este, compañías de transporte que se viene dando es este, justamente por el traslapo de competencias que han tenido entre la Agencia Nacional y los municipios autónomos. Porque si bien es cierto pues el, el Gobierno Autónomo Municipal tiene sus competencias en cuanto a tránsito también, entonces en base a eso se han venido haciendo la creación de cooperativas y compañías de transporte. Este, él supo manifestar también que va a haber una convención nacional en donde se va a mantener una reunión entre los gastos Municipales y la Agencia Nacional de Tránsito, mencionaba que, era, que sería a finales de este mes para establecer específicamente pues, este tema de las competencias de los gobiernos autónomos y de la Agencia Nacional de Tránsito para que no, no sigan suscitando este tipo de problemas. Luego de haber participado de la reunión como delegado de la primera autoridad municipal, ¿qué se procedió a, a informar al alcalde sobre los temas que se trataron en la reunión? Justamente como fui delegado, yo le, en sesión, en sesión de consejo, pues o sea, ya una vez clausurada la sesión, Tuvimos un diálogo y yo pues, le manifesté mi informe de la, de la delegación que se me asignó, que todos estos temas se trataron y le informé ya al, al señor alcalde. También se refiere a que se manifestó a la señora presidenta Jacqueline Velázquez para mantener una reunión de trabajo con el GAT de Catamayo. Sí le manifesté ese día a la, a la dirigente pues cantonal que es Jacqueline Velázquez, le decía pues que... Que mantengamos que sería bueno empezar por una reunión, hacer una réplica de la reunión que se tuvo con la Comunidad Nacional, hacer una réplica de esa reunión y tener una reunión la Unión de Cooperativas y el CAL Municipal para establecer el estado de ellos, el estado legal, el estado este, de trabajo y las inquietudes que ellos tienen para que nosotros como Consejo y como primera autoridad del señor Alcalde tenga pleno conocimiento de, lo que se, de, la, de la situación actual del transporte en Catamarca.